es mentira claro porque dice porque dice que como <risa> que, la, cabo, no... que la única novia oficial que él presentó fue Alicia o sea ya te tiró claro me imagino sí o sea que fue ella que no tuvo otra novia oficial y aparte en un momento dice que no fue amor tampoco claro claro tampoco qué bárbaro eh bueno él me decía que con la madre de las hijas nunca había sentido nada Ah, Así bueno, que entonces es algo que continuamente dice. Pero, a ver, Cari, vamos a poner sí, en blanco... Obvio. Yo blanco no tengo sobre problema. Hoy... Vamos a poner blancos blanco sobre sí. por esto. Eh, Hola, a ver, la relación con, con Alicia Barbasola supuestamente empieza en octubre, empieza por mensajes y mucho de tiempo después ellos concretan. Hmm. Para esas fechas, ustedes con okay. con este con Andrés, ¿estaban saliendo, estaban de novios, eran amigos, tenían sexo? novios no teníamos sexo sí, ¿por qué hay que decir eh, como si fuera algo hoy del no. otro mundo ¿por qué no lo dice? ¿eso cuando fue? ¿en qué fecha? <risa> no, eh, nos, nos vimos octubre, desde a partir de octubre, partir de, de octubre nosotros ¿cuándo? no sé nos puedo sí, sí, de, sí, sí, de, sí, de, sí escuchamos. De, a partir de cuándo nosotros nos empezamos a ver el, en diciembre del 2021 ah, hasta año. Ah, hasta Claro. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 11 de diciembre del 2022. Dos. Ah, casi un año. Claro. Sí, sí de ahora. Claro. ¿Y, ¿Y cuándo y empezó con Alicia? Y, si Iván... yo hubiese querido cámara, con... ¿cuándo habría empezado con Alicia? Como él? dice la chica que sale con él. ¿Sabés vos cuándo empezó con Alicia? Yo no tengo ni idea. No, eso Bien. me lo dijo Alicia a mí. No Alicia tengo ni me dijo idea, en octubre, ni idea. Que en octubre empiezan a charlar porque ella tiene una pérdida familiar y él se contacta por Instagram, empiezan a charlar y que a partir de octubre de este año empiezan una relación que tiempo después empieza a, él escribe, a ¿Para él escribe por Instagram porque ella perdió a alguien? Te explico, ellos habían hecho una serie juntos... Habían participado de una serie que protagonizaba Patricia Sosa con Rolly Serrano. Habían tenido ah, una participación sí. y se conocieron y se empezaron a seguir en Fueron Instagram. Fueron compañeros de trabajo. ¿no? Claro, pero no eran amigos ni, ni hablaban. Eh, se empezaron a seguir. Cuando ella hace este, este posteo en octubre, porque pierde a su hermano y hace un posteo muy sentido, él se comunica, emocionado sí. por eso, empieza a charlar, le da las condolencias, y ahí empieza una charla. Esto fue en octubre, pero ya venía, hacía casi, no sé, un año con, con Karina entonces. Y claro... ¿Él te hizo algún comentario, Obvio. Cari, en algún sí, sí. momento? Totalmente. Que estaba también como empezando Jamás, no sabía. Ahora, Cari, eh, nos conocemos hace mucho tiempo, yo siempre te defiendo porque siento que hay un destrato eh, desde algún lugar hacia tu persona. Siempre intentaste que él viera a las hijas, oh. trabajaron juntos y siempre como a un costadito, Karinara, relegada. Eh, ¿Por qué es esto? ¿Por qué sentís que pasa esto? La verdad, nunca lo supe. Sí, sé que siempre me trataron de, de todo. No quiero reproducir las palabras porque es muy feo. Pero sí. pero sí, la pasé muy mal, muy mal. ¿Te discriminaban? Así que nada, sí, siempre fue un destrato, obvio. ¿Pero por, por qué? qué? Claro. Obvio. ¿Qué te hacían? Porque cantaba cumbia, porque era gorda, porque era negra, porque era villera, qué sé yo, no sé, mil cosas. Pero ¿quiénes te decían eso? ¿Andrés o la familia? Ay, las hijas. Eh, yo lo, lo vi en, en los mensajes que él mismo me, me decía. Pero, Pero Cari, igual él se enojaba con esa situación en su momento. Es, eso es lo que te iba a decir, porque Andrés Él te mostraba los mensajes que me le, le me defendía. No, los leía delante mío y a mí eso me ay, partía la... Al... Es un horror. <risa> y sí, sí, sí. sí ¿Para bueno, que te... pero era No lo decía de malo. Claro. Yo no, lo no, sé. obvio. Eh, decía que no podía no. creer, te lo contaba no, como diciendo no, no, no podía no. creer lo que decían de vos. Claro. Tal vez, no sé si no lo podía creer, pero sí como enojado, como eh, en... ¿Viste? Tipo, en, ¿cómo puede ser que me diga esto, que me diga el otro? Que, ¿viste? Pero bueno, fueron varios problemas que hubo ahí en el medio... Sí. No, ¿qué sentiste ayer? Porque bueno, él hace referencia en esta charla, eh, cuenta de la presentación en sociedad y lo bien que se llevaba sí. con Barbazola, Nora, que la verdad, bueno, sabemos que tu relación con Nora no era, no era buena ni con las chicas. Y también cuando empieza a hablar de las fechas, porque uh -huh. esto lo digo porque lo dijiste vos, ¿no, Cari, que lo contaste acá en intrusos? Ustedes tuvieron sexo en okay. el último. Sí, sí. Ustedes uh -huh. tuvieron sexo el último tiempo. Con Andrés, ocasional, uh -huh. y ellos ya estaban juntos. Sí, amigos. Bueno. Amigos, ¿Y yo Amigo, qué con derechos pero, pero pero te dijo algo Eso, él, claro, amigo con derecho, esto. habló de Alicia. ¿Y él te decía, claro. estoy con una persona, más allá que tengo no, sexo Mar con vos. Jamás, jamás, jamás. Él me llamaba a mí para salir sí. mil veces y yo a veces no quería salir. Voy a y ser no sincera, sentías, tengo todo escrito, Cari, y, y vos no sentías fue... que, que él cambiaba Viste que los hombres cuando están así, cuando están así jugando a dos puntas En general cam, cambian un poco su energía Vos decís, estás pensando en otra cosa Vos lo veías siempre potente, Andresito Sí. Sí. Claro, pero vos... Antorcha, te... Antorcha, la... Antorcha, lo veías. La estaba con toda la Ah, mirá vos. Claro, pero Cari, vos te enteraste de que él estaba conociendo a alguien más <risa> justamente acá He en vivo en el móvil cuando estábamos hablando con él y él aparece y dice, no, este, no, no, esto no es una relación, yo estoy conociendo a alguien. Eso lo dijo el al aire acá. Bueno, te cuento. Eh, lo que pasó fue así. Una chica, Silvana García, que es una periodista... Que, que es un amor, me mandó la, la foto y me dijo el nombre y la googleé a la chica porque no ah, sabía quién era claro. y vi que era la novia, la ex de Santiago Val. claro. Ah, Encontraste sí. Sí, eso. Se la había relacionado claro. en su momento con Santiago. Después se desmintió, se dijo que era prensa, pero en Es lo primero. La... Sí, Ahora, apareció. Cari, ¿por qué volviste? Yo entiendo que es bueno. sexo y, y te debe la debes pasar bien con Andrés. Eh, o es la piel, capaz. Quizás es piel. Claro, piel química. Digo, después de lo mal que la pasaste. Es con las chicas que no te decir. aceptaban. Digo, ¿por qué decidís volver? Con todo el sacrificio, me acuerdo que hiciste cuando salías no. a cantar cumbia. Bueno, está enamorada. <ríe> es verdad. Cari, no, no, no fue así. No es que yo volví. Era, so, éramos amigos y pasaba lo que pasaba porque estábamos juntos. Sí, pero perdón, Cari, para Cari, mí, Pero nada para más, mí. Sí, yo me venía para mi casa y nos vemos. Pero ¿algo, algo te pasa a vos, porque claro. si no. Digamos, ¿vos te enojás por qué? Porque estabas ilusionada. Un poco como lo que como le pasó recién a Grace. No. Eh, estabas día, ilusionada Grace? por algo. No. No. ¿Sabes por qué me enojo? Porque me, como que nunca tuvo a nadie, como que nunca me, qui... nunca quiso a nadie. A mí... Conmigo también se iba a comprometer un 14 de febrero. Conmigo también no, tenía no, planes no, de no juntos, conmigo fecha. también. No, y también no. iban a tener un hijo, me acuerdo, como sí. quiere tener un varoncito, una no sola. Sí, eso fue como algo claro, muy, ahí, es muy raro. Tóxico. Lo mismo le no dice todo como un Matías Salé, ¿te acordás? De que, ah, sí. Le compraba todas las mismas el collar, el, coyer, el, el, el, el Lo mismo. Todo lo no, mismo. yo pensé... Y Karina, si vos yo pudieras... Yo pensé que era como lo de Matías Salé, viste, que manda todo en sí. enlace. Los sí, pero sí, sí. Karina, si vos pudieras hablar o juntarte a charlar con Alicia, porque en definitiva Alicia no tiene nada que ver con esta voz, el que el que estaría engañando ah. a las dos es él. Eh, ¿Qué le dirías? Salí de ahí, amiga. No. La verdad no me sale nada, ella, salí de ahí, maravilla. Claro. Pero no te, eh, no te termina a ver. Lo conoces, Andrés, lo queremos, sabemos que es así como un chanta querible, bien lo digo, ¿no? Un tipo que le gustan las mujeres, divertir. Pero ella que... lo quiere, yo siento que Cari claro, lo quiere.